En en Telecom se enfoca básicamente en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de ciberseguridad. Estos tres factores son los que van a determinar el mundo en las próximas décadas. Hemos desarrollado dos importantes marcas sobre las cuales se traza nuestro objetivo comercial. Una, JP, que es la marca de productos que va a desarrollar o está desarrollando dispositivos muy inteligentes con alto grado de desarrollo tecnológico y a su vez blindados cibernéticamente para que podamos garantizar la seguridad a todos los usuarios. Por otro lado, la compañía IROC, Artificial Intelligence and Robotics, se dedicará específicamente al desarrollo de Máquinas muy inteligentes y en ese momento tenemos nuestros primeros productos que son vehículos autónomos llamados UAVs o drones. Nuestros drones están siendo usados actualmente por la fuerza pública en misiones de seguridad nacional, de seguridad pública, la seguridad de fronteras y contribuyendo al desarrollo social de Colombia. Es por eso que el Reino Unido nos permite alcanzar nuestras metas con el apoyo de todo un staff de funcionarios, de organizaciones que nos brindan financiamiento, como también eh, toda la logística que pudiéramos tener para ser una compañía verdaderamente global. Muchas gracias. Hola, soy Sonia Olarte y tengo la responsabilidad administrativa y operativa de M2M Telecom, coordinando las operaciones globales de la compañía como COO del grupo empresarial. De igual forma, soy la gerente de la empresa colombiana Navris Corporation, la cual tiene 12 años en el país y se especializa en representar compañías del Reino Unido en Colombia con soluciones en telecomunicaciones, ciberseguridad, ciberdefensa, navegación y sistemas de información geográfica. Hola, soy Henry Olarte. Me desempeño como vicepresidente de Mercadeo y Negocios en M2M Telecom. Somos una empresa joven que nació con el ánimo de desarrollar productos y soluciones innovadoras de tecnología pensados en Colombia y potencializados desde el Reino Unido, país líder en este campo. Desde un comienzo, el DIT nos ha brindado toda la ayuda, soporte e información requeridas para la creación, desarrollo e internacionalización de nuestra empresa, mostrándonos las ventajas del Reino Unido y con esto permitiéndonos crecer en forma exponencial en un muy breve tiempo. Hemos asistido a dos misiones comerciales en el Reino Unido. Con ello, hemos tenido la oportunidad de compartir con diferentes personas y empresas del mundo, lo cual ha sido un factor primordial en el éxito que hemos logrado hasta el momento. Por lo anterior, nos permitimos recomendar a todos los emprendedores que estén pensando en crear empresa y o en hacer realidad un sueño, que contacten el equipo de trabajo del DIT en la Embajada Británica en sus países o en el país más cercano a ustedes, y se dejen guiar y asesorar por ellos lo cual hará que su camino al éxito sea mucho más sencillo, rápido y, sobre todo, con todas las ventajas que les brinda el Reino Unido. Aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas del gobierno británico y en especial al equipo del DIT por todo el apoyo, colaboración y dedicación puesta en nosotros para permitirnos alcanzar nuestros sueños de ser globales. Muchas gracias.